Bien, nosotros vamos a votar eh, en contra de esta moción. La verdad es que no entendemos muy bien cómo traen este punto, eh, cuando el ejemplo que ustedes dan siempre es el contrario. Cuando ustedes gobiernan, lo que hacen es, como la comunidad andaluza, que ha hecho cero viviendas sociales… Cuando ustedes gobiernan, como cuando estaba el señor Recuenco, hicieron cero viviendas eh, sociales. Bueno, una eh, entregaron. Eh, ustedes se atreven eh, a prohibir, a multar a las personas sin hogar en las ciudades, en aquellas ciudades donde, donde gobiernan. La verdad es que eh, se atreven a criticar el Housing Fair eh, cuando es un proyecto reconocido por absolutamente todo el mundo, cuando entregan cero viviendas y hacen absolutamente nada. Porque usted no creen, ustedes no creen en la justicia social, no creen en favorecer a, los, a, a, a las personas con menos rentas. Porque, como ustedes dicen, ustedes, el Partido Popular, aquí no se ven pobres y, como dice el Partido Popular, las clases ya no existen en Madrid. Ese es el ideario. Mientras, lo único que a ustedes les ocupa es un albergue para la gente sin hogar. Nosotros pensamos que el camino es otro, que el camino es facilitar las herramientas para que se salga de esa situación. El problema es que hay que generar empleo para que estas personas también se puedan involucrar en el mercado laboral. Pero desde ningún punto de vista estamos de acuerdo con que la única solución que ustedes aportan sistemáticamente ante la pobreza sea un albergue para dar de comer a los pobres. Eh... La Comunidad de Madrid también cuenta con muchas personas sin hogar y me gustaría saber qué políticas hace la Comunidad de Madrid para combatir esto. Pero más allá de eso, es que yo creo en otro modelo. Es que yo creo en un modelo en el que se haga vivienda pública para gente que no tiene recursos, que también, en cierta manera, es lo que hace el José Infer. Creo que la gente tiene derecho a poderse ganar la vida por sí mismo y así no acceder a una renta que posibilite que nadie se quede atrás. Creo que la seguridad social es quien tiene que atender a todo el mundo. Creo en una seguridad social universal. No creo que a las personas sin hogar las tenga que atender un médico del ayuntamiento, sino que tienen que ir al médico exactamente como todos y todas. Eh, creo en otro modelo, sencillamente. Por eso, aunque quede bonito, estoy obligado –porque para eso me han elegido– Estoy obligado a dar, a dar mi opinión y créame que yo no coincido con el modelo de redistribución de la riqueza del Partido Popular. Si es que se lo he dicho antes, en Alicante ustedes multan a las personas sin hogar. En Andalucía ustedes han hecho cero viviendas sociales desde que entraron al Gobierno. En Leganés, cuando ustedes tuvieron la oportunidad de gobernar, gracias a ULEG, que es verdad que no es nada sectario, facilitó el Gobierno al Partido Popular, ustedes hicieron cero viviendas y yo he votado muchas veces a favor de propuestas a favor de propuestas del partido popular pero es que no comparto esta nos indigne usted respete que tenga otra opinión